Bien, vamos ahora a proceder a comentar cómo eh, se crea una tarea de subida de archivo que nos permita, por una parte, poner a disposición del alumno un archivo que hayamos creado para que éste lo conteste. A su vez una vez contestado, el alumno nos lo pueda subir a la plataforma lineal, eh, a la plataforma virtual y nosotros podamos eh, corregirlo y poner ese archivo corregido a disposición del alumno. Para ello vamos a añadir una actividad o un recurso, tarea, le vamos a llamar en este momento eh, tarea 3, subida de archivo, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir estas palabras, descarga este archivo y contesta Y después vuelve a, a la hora virtual, clica donde dice agregar entrega y adjunta tu trabajo ¿Archivo? ¿Qué archivo? Pues vamos a decirle dónde está el archivo Marcamos la palabra archivo, le damos a editar hipervínculo Buscamos el archivo donde esté en nuestro eh, en este caso en el escritorio Ya lo tengo preparado Le digo abrir Y subo el archivo Ya lo tengo arriba Importante el destino No tiene que ser esta ventana Sino que tiene que ser una ventana nueva Le digo insertar Y ya tengo el archivo colocado Importante Archivo enviado Un archivo de retroalimentación si queremos comentarle de manera global el, el, el texto que haya hecho esto tiene que estar activado y además si queremos descargarnos el archivo y poder volverlo a subir una vez corregido esta opción archivos de retroalimentación también tiene que estar marcada configuración de entrega no importa avisos que nos avise cuando Alguien le entregue la tarea. La calificación, vamos a poner los cuatro créditos que hemos quedado, que vale esta tarea. La categoría, la tarea corresponde a la sesión 5 en el calificador del curso. Y en cuanto a los ajustes comunes, que se vea la tarea. Y finalizará la actividad cuando se cumplan las condiciones, que sea la de calificar y la que, haya, la que haya completado bien dicho esto guardamos los cambios regresamos al curso y ahora vamos a ver cómo lo ve cómo lo vería en este caso un profesor invitado que puede ser también eh, la misma visión que tendría el alumno la tarea número 3 subida de archivo si clicamos nos aparece esto si clicamos sobre la palabra archivo, entonces se nos descargará de, el, de la plataforma de virtual, se nos descargará el archivo. En este caso, como ya tengo uno que se llama igual, pues con el punto 1 lo guardaré. Y una vez guardado, pues ya podré abrirlo y para completar la tarea. ¿vale? Hemos incorporado una novedad de este año, y es que una vez finalizado, para subirlo a la aula virtual, se puede hacer clic aquí. Bien, la novedad consiste en que hemos colocado un hipervínculo en la palabra aquí, que nos lleva directamente hasta, de nuevo, la tarea 3, que es la tarea de esta actividad evaluable. Por tanto, si pinchamos aquí, automáticamente vemos que nos lleva a la tarea estudiante entonces podremos agregar la entrega y agregando la entrega lo que haremos será enviar el archivo de la manera que ya hemos comentado con antelación guardaríamos los cambios y con esto tendríamos ya entonces terminado el trabajo y esto es todo